Mi nombre es Olnar Ortiz, abogado indígena Baré de la Amazonía venezolana. Mi trabajo ha, ha sido en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Si este, Venezuela respetara eh, los derechos de los pueblos indígenas que está contemplado en la Constitución, así como en otras leyes positivas que ha promulgado el mismo Estado, ya eh, la situación de nuestros hermanos indígenas en las comunidades cambiaría, porque Venezuela no, no permite que las comunidades indígenas puedan tener el derecho a la libre autonomía. Mi trabajo ha, tratado, ha ha buscado la forma de que de una u otra manera el Estado venezolano respete esos derechos, a pesar de las amenazas y el hostigamiento que tengo actualmente por defender eh, a algunos hermanos indígenas en causas incluso hasta de lesa humanidad, pero también por las denuncias ante los organismos internacionales. Sí, desde hace 10 años he tenido yo ...que ejercer ese trabajo que eh, lastimosamente hermanos eh, líderes y lideresas indígenas dejaron en su momento... ...una vez que se promulgó la constitución de Venezuela, eh, donde nos daba o nos reconocía nuestros derechos... ...que he estado trabajando con organizaciones de, toda, de, de todas partes de Venezuela porque la lucha eh, se ha abandonado... Y, y no solamente se ha abandonado, sino que eh, los que han surgido, los nuevos líderes, han venido eh, siendo hostigados y criminalizados por el gobierno venezolano. En el 2019 tuve que huir de Venezuela Producto de unos hechos eh, que ocurrieron en el estado de Bolívar, que es la masacre de Cumaracapay, en la cual hasta ahora eh, ninguna persona ha sido imputada por eso. Eh, yo tengo actualmente medidas de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. básicamente que Venezuela respete los derechos de los pueblos indígenas, porque en ninguna de las recomendaciones que ha hecho el sistema universal, Venezuela lo ha respetado o lo ha empezado a, a, a ejercer. Que la, el reconocimiento de nuestros derechos no solamente hay que buscarlo y que se plasme en un papel en una Constitución sino que también hay que hacer de que el Estado o los Estados eh, respeten esos derechos, algunas veces por políticas por, por quedar bien ante eh, eh, el sistema de Naciones Unidas o ante el resto de los Estados lo que eh, reconoce los derechos de los pueblos indígenas pero realmente no los respeta y nosotros debemos hacer que los Estados respeten nuestros derechos pero también Está otra parte que nosotros como pueblo debemos unirnos para que ese respeto, ese reconocimiento sea más rápido o esa lucha sea de todos.